hola, muy buenas noches, ¿Cómo están todos? Gusto de saludarles aquí comenzando el programa nuevamente a las siete en punto. Qué gusto poder estar con ustedes en esta noche y poder conversar un poquito acerca de la palabra de Dios. Como todas las noches con el programa reflexiones a la Biblia, de la Biblia todos los días podemos conversar y juntos poder escudriñar un poquito de la palabra de Dios. Bueno, siempre agradecidos a Dios por la vida y la salud, por todo lo que nos da, agradecido también porque nos da por lo menos casa y comida, que es lo que interesa muchas veces y que no debe faltarnos, pero Dios es misericordioso y Él nos da todo lo que nosotros aún ni siquiera le pedimos, nos da salud, nos da fuerza, nos da ánimo, creo que como cristianos o como hijos de Dios debemos ser agradecidos, por esa razón, esta noche al comenzar la conversación de esta noche, la reflexión, quiero darle gracias a Dios. Hoy día hemos tenido unas noticias no muy buenas respecto al tema de la salud. Esperamos mejorarla. Eh, hay que seguir cuidándose y mejorar un poquitito más. Pero con la ayuda de Dios todo va a estar bien. Así que tampoco queremos vivir una eternidad. Cuando Jesús venga todo será nuevo y todo será mejor. Bueno, hoy estamos ya en el capítulo 8 del libro Primera de Corintios y vamos a hablar de un tema que en los tiempos de Pablo era muy relevante, después en la Edad Media se volvió también muy, muy importante y por supuesto hasta hace unos años atrás esto era una situación realmente difícil para muchos, pero las costumbres, las culturas cambian y también entre ellas se han enraizado otras a pesar de los cambios, algunas no han cambiado, se han mantenido, y especialmente el tema relacionado con los ídolos. Más de una persona eh, me ha mencionado en alguna vez, en alguna ocasión, que ellos no adoran ídolos. Yo no adoro ídolos, yo no, este, yo los venero, decían algunos. Bueno, aquí no vamos a hablar específicamente del ídolo como tal, que en otra oportunidad podemos hablar acerca de eso, pero hoy vamos a hablar acerca de de lo que nosotros muchas veces como parte de nuestra cultura lo hacemos. En mi tierra, yo soy de la selva del Perú, por ejemplo, cada primer día de, en, de noviembre, las personas juntan eh, frutas, comida y lo dedican a los muertos, que son eh, prácticas muy este, enraizadas en la cultura, también en la serranía de nuestro país, también sucede lo mismo. En cada región, de diferente manera, con diferentes eh, formas de hacerlo, igual se practica. También se practica llevarle frutas, por ejemplo, a las vírgenes, en las eh, marchas o en las procesiones, etcétera, etcétera. Estas costumbres, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlas en Corinto, porque la iglesia de Cristo, que había aceptado a Cristo como su salvador, ahora tenía un inconveniente, que no habían dejado ciertas costumbres que tenían del paganismo o de, ellos le llamaban, de los que no eran judíos. Es decir, eh, los gentiles, le llamaban ellos como un acto de desconocimiento o de diferenciación entre los que eran judíos y los que no eran judíos, los que eran de la circuncisión y los que no eran de la circuncisión. Entonces él, viendo que estas prácticas o estas costumbres, a pesar de haber aceptado a Cristo, no habían aprendido o no lo tenían claro, entonces necesitaba él hablarles acerca del tema. Entonces en el capítulo 8, versículo 1 de 1 de Corintios, dice lo siguiente, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, Pablo ya les había hablado. Ahora, el conocimiento envanece pero el amor edifica, se dedica un poquito al tema del conocimiento, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Okay. Es posible que lo que yo te ha enseñado, tú ya creas que tú sabes lo suficiente, está bien, pero no, te, no, no digas eso como un acto de autosuficiencia, quiero que entiendas que aún no sabes nada. Incluso no sabes nada de ti. Y aunque no sepas nada de ti, Dios sí sabe mucho de ti. Está tratando de explicarlos, explicarles, perdón. Pero en el versículo 4 retoma el tema de los sacrificado a los ídolos y dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, ¿quién es el que conoce al hombre? Le dice este Pablo a los hermanos de Corinto. Dios. Él sabe tus intenciones. Él sabe cuando tú haces algo o cuando no haces algo. En cambio, cuando tú le sacrificas tus viandas para comerlas después de ponerlas frente a un Dios que no sabe nada, quiero, que te di, quiero decirte que eso no está bien. Que lo que sí está bien es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 y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es, si tú vas a hacer algo, no lo hagas para los ídolos, hazlo para el Padre Dios que es él. Pero no en todos hay este conocimiento. Algunos ya tenían conocimiento, ya yo les está hablando. Pero aún así hay algunos que no tienen ese conocimiento. y que han comenzado a ser habituados hasta aquí a los ídolos. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, cuando tú haces un responso, le llaman aquí, una ofrenda a un Dios que no es Dios, que no es el Padre, a una imagen, a un ídolo, está diciendo el apóstol, te contamina la mente, porque no es Dios, el Dios verdadero el Dios que te conoce, no es Dios el que te creó, el que te sostiene, es un Dios que no sabe nada, que no tiene idea, es de metal, es de madera, es de yeso, no tiene conocimiento de tu necesidad, y cuando tú le sacrificas, no te ayuda, tu conciencia se vuelve débil, por supuesto, porque se opaca en el concepto de tus obras, de lo que haces, porque crees que lo que haces está haciendo bien, y por eso, pues estás bien y tu conciencia comienza a debilitarse y dice la palabra te contamines si bien la vianda no nos hace más aceptos ante dios o sea la comida pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles si tú ya conociste a jesús si ya sabes que su padre es el verdadero Dios y él es nuestro Salvador, no sacrifiques tu comida a los ídolos, porque vas a ser un mal ejemplo a las personas que tienen el problema de no conocer todavía respecto del Dios verdadero. Porque si practicas la creencia en el Dios verdadero y en Jesucristo, su hijo, y al mismo tiempo practicas sacrificando los ídolos a otros seres llamados dioses, entonces vas a debilitar la fe, la creencia de las personas que no tienen todo el conocimiento que tú tienes. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? En otras palabras, si tú creyendo en Jesucristo y sabiendo que el Padre es el único Dios, Tú vas y participas de las viandas sacrificadas a los ídolos, ellos van a creer que esa actitud es correcta, porque tú eres ya un cristiano y crees en el Dios verdadero. Entonces tú eres un ejemplo para tus hermanos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien también Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Se pone él en el ejemplo de comer carne. Si comer carne es tropiezo para un hermano, pues no comeré más. Con tal de ayudar, porque mi labor es, decía el apóstol Pablo, mi labor es construir la vida de un cristiano, ayudarlo a crecer. En realidad, de algún modo, el apóstol Pablo trata de impulsar a los que ya eran discípulos de Cristo y que habían aceptado la salvación en él, impulsarlos a desarrollar una vida un poco más eh, de acorde con lo que ellos habían creído. Es decir, seguir la vida de Cristo. Tratar de imitar una vida que sea consecuente con el mensaje que estaban dando. No podían ellos decir que Dios el Padre era el Dios verdadero y que Jesucristo es el Salvador, el Hijo, que vino a morir por nosotros, y al mismo tiempo estar o seguir con las costumbres habituadas, dice él, de sacrificar comida a los ídolos, como si los ídolos realmente existieran como dioses. Y él dice, de nada aprovecha, no son nada. ¿Por qué? Porque no saben, no opinan, no piensan, no participan en las actividades que se hacen debajo del sol. En el capítulo 46 del libro de Isaías, Concordando con el mensaje que la palabra de Dios tiene, dice claramente que muchos en Israel le daban el honor de sus victorias, del maná incluso que caía del cielo o de la comida que podían conseguir. Se le, le daban el honor a dioses de madera, a dioses de, de, de hierro, de, de metal, como si ellos pensaran o si ellos pelearan en sus batallas. Se habían olvidado del Dios de Israel, el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. El Dios que los había librado de la esclavitud, que los había mantenido por 40 años comiendo comida y teniendo agua en el desierto, sin tener que trabajarlo. Ese Dios, quien los sostenía, había sido olvidado y ellos dedicaron ahora su vida a agradecerle a los ídolos. ¿Por qué? Porque trajeron consigo prácticas habituales, de los años que estuvieron en cautiverio en Egipto, donde no solamente eran obligados, sino que algunos de ellos ya adoptaban la manera de vivir para poder este, estar satisfechos o vivir dentro de su esclavitud, haciendo lo que los egipcios hacían. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es que esas cosas habituales que hemos tenido antes de conocer a Cristo, deben cambiar, dice él, deben transformarse, y cuando se transformen, seamos ejemplo a las otras personas por la praxis que llevamos referente al evangelio que hemos aceptado. Jesucristo te liberta y él dice en esta libertad tú tienes que aprender ahora a ser ejemplo a todos aquellos que son parte de este nuevo evangelio, de este nuevo movimiento del Cristo y de su padre quien ha sido y quien es y será quien nos proteja de aquí en adelante. Entonces el apóstol Pablo mueve a los hermanos a no practicar las dos cosas y ser tropiezo para las personas que aún no conocen del amor de Cristo. Ojalá que este mensaje también nos ayude a nosotros a pensar en algunas cosas que de repente estamos haciendo como costumbre de nuestros antepasados y que hemos dejado de lado aún conociendo que solamente existe un solo Dios y que Jesucristo su hijo es nuestro salvador. Si tú crees que Jesús es tu salvador y crees que hay un solo Dios verdadero, no te muevas en el mundo donde las personas Tal vez siguen creyendo en los ídolos de madera, de yeso o los ídolos que no piensan, que no razonan, que no tienen nada que ofrecerte. Pon tu mirada en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador del mundo. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar la verdad que tú tienes para nosotros. Y gracias por el consejo que nos has dado el día de hoy para no dedicar eh, nuestra vida a dos o tres cosas y algunas de ellas como prácticas antiguas que desdicen nuestro pensamiento y nuestra práctica y nuestra aceptación cristiana como la que hemos aceptado hace mucho tiempo. Ayúdanos a no confiar en los dioses falsos, sino solamente en ti, nuestro Dios verdadero. A ti te encomendamos nuestra vida, la vida de nuestros amigos a los que están delicados de salud y ayúdanos a poder confiar más en tus promesas. Te entregamos todo por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por visitarnos esta noche y por ver nuestros videos. Si quieres compartirlo, puedes hacerlo con tus amigos. Todos los días a las 7 de la noche, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo, un servidor de ustedes. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chau, chau.